¿A dónde crees que vas? ¡Por prisa, de prisa! ¿O por qué corres, amigo, amigo? ¿A dónde? tenía que poner a ese idiota en su lugar oh tío eso no puede ser bueno Ay, no miedo, mamá. esa madre como que te activa el miedo y ahí es donde entro yo Get... Acqua... Eso te pasa por... Campero Es el reto suicida Un hechizo simple pero inquebrantable. Me mames, me de puto. Me mames. Muy bien, ya tenemos un plan. Sí, te quiero agarrar, puerco. madre! No en mi guardia ¿Qué? ¡Explosivo! ¡Puta madre! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Me voy a morir! ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! Chinga tu madre. ¡Gracias! ¡Qué pedo! ¡Tú te lo buscaste! Aprovecha el bug, aprovecha el bug, salta contra... salta, salta, salta! ¡Hola! Va volta me asusta azulra. No. el cuerpo en absoluto y me da pena ya valieron los madres <tose> Ayuda, uh, estuvo cerca. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Vámonos, perros. Hasta la vista, todo. ¿Qué demonios crees que haces? para ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey. ¿Te quieres morir? ¡Qué divertido <risa> es ese hijo de perra! ¡Ay, con tu ¡Ay, con tu ¡No! ¡Ya no tienes a dónde huir! ¡Problema resuelto! ¡Ya! Va, ¡Vámonos! ¡Vámonos! vámonos ¿sí? ¡Corre! ¡No mires atrás! <risa> No esperaba esto, ¿y ustedes? Es mi día de suerte. <risa> Necesitamos refuerzos. ¡Se frisen bien, refuerzos! Apúntele bien. a tu madre, cagón! ¡No irás a ningún lado, maldito! ¡Te atrapé, esponja! ¡Puta qué rico, eh! idea ¡Gárenlo a la verga! agárrense a la putazos! ¡Hagárenlo a la putazos! ¡Otro cato! ¡Esto se va a poner feo! ¡Esta porquería se va a romper! ¡Cuántos Hice todo lo que podía.